Nos ha llegado esta cámara súper pequeña de Insta360. Sé que ni a vosotros ni a mí nos gustan las cosas a medias. Así que vamos a probarla, pero vamos a probarla bien. Nos vamos a Ibiza. Esta debe ser una de las cámaras más pequeñas del mercado Más pequeña que mi pulgar Solo pesa 26 gramos y medio La hemos estado probando una mañana de momento Y la verdad es que pinta bastante bien Todas las tomas de acción que veáis a partir de ahora en el blog Estarán grabadas con esta cámara Tanto las de dron como las de debajo del agua, como las de volteretas Todo, preparaos De momento pinta bien, pero vamos a seguir probándola e iremos viendo ¿Qué tal va? Estoy impresionado con lo pequeña que eres, Miguel. Muy heavy. ¿La puedo tirar arriba? No, Alex, no lo hagas. ¡No! Que Es una campaña muy importante. ¿A verla? No pesa nada, eh, tío. Eso no, es, wow. es que es mini, eh. A ver, mi mano. Hola. Chavales, cómo no, para probar la cámara al límite de sus capacidades, estilo Boyset. ¡Yes! Sergi. Sergi. Sergi. Ready. ¿Qué nos tienes servirle? preparado por aquí, hermano? Al final me no voy a creer que somos amigos. <risa> <risa> bueno, tenemos aquí preparado la Insta360 Go 2 montada en un soporte así. Bueno, creo que hará su función, con lo cual no lo vamos a criticar. <risa> Rodimentario. Y vamos a intentar una vez más. Como no, esta gente solo me trae en sitios donde hay agua. <risa> Mi mayor todo enemigo, todo. pero creo que lo vamos a superar con éxito y bueno. vamos a empezar. La última vez en el lago. No se cayó. Fue la primera vez. Mira, el lago era más o menos esto. <risa> con todo el agua que hay hoy aquí. O sea <risa> que... Era <risa> la primera vez que había agua. y no se caía, yo creo, la última vez. Vale, vale. Sí. Hoy pues será la segunda. A bueno, sí, o no. Lo vamos o vamos la a petar, cuarta que se cayó no a Mesa Sí, porque yo paso ya. Se han sacado cuatro de mis drones el curso de voceo y no se lo pago a ninguno más. El primero lo pagasteis vosotros con la monetización. Muchas gracias, chicos. Así que seguid dando me gusta, comentando, para que nos suba la monetización y, pagar los y poder pagar los drones que se van cayendo al agua. Me encanta este momento en el que Sergi está en otro mundo. Uf, pues vaya mundo. Nos estamos ya yendo de la cala son como las 4 de la tarde Siempre nos pasa lo mismo, eh, Miquel, sí. tío ¿A qué hora hemos llegado? ¿Qué ¿A qué hora hemos empezado el día? Nos hemos despertado a las 4 y media Bueno, sí, nos hemos despertado a las 4 y media hemos cogido el vuelo hemos dejado las cosas en el apartamento hemos venido aquí Hemos hecho una sola comida solo brunch? ¿Hemos hecho un brunch? Hemos llegado aquí a las 11 y hemos grabado a tope hasta ahora Vamos a recargar energías y vamos a por un todoterreno para grabar unas tomas al atardecer ¿Qué os ha parecido la go To en el dron de Sergi? Bastante, Combinación letal, ¿eh? Bastante heavy Y ahora acabamos de hacer una toma Por una carretera de tierra Aquí cerca del prisa, prisa Y ya sí. nos está metiendo prisa el productor sí. Está ¿Qué? Juan ahí, ¿Qué? metiendo prisa Es la, la puesta, puesta de, de sol. sol Es la puesta de, de sol, sol En una el hora big boss, el big boss. Y estamos a tope grabando ¿Vamos? tomas Para esto, vamos de culo Pero no nos olvidamos de vosotros Seguimos <ríe> de grabando el vlog Decide, míralo, míralo, ahí me con pasa, un palo. Con, vosotros, pasa, ¿eh? con la cámara es al final. Eh, ojo al coche chulito que nos ha dejado el señor Adrián. Chau, Raúlcho Adri, pero lo conocen, salía en el primer vlog del canal, chaval. Nos íbamos a Fuerteventura, por pues, si queréis buscar. Pues es Fuerteventura y ahí está Adri y El puto igual, igual vuelvo a salir estos días seguimos grabando y después os comentaremos un poquito más sobre la cámara pequeña sobre sus funcionalidades qué nos está pareciendo etc pero de momento estamos a tope la estamos probando sí, y vámonos. vamos revisando vámonos ¿qué pasa? A grabar, ¿o qué? la peña tiene prisa chavales es lo que hay es lo que hay vamos tiramos ya porque no hay tiempo para todo sí. vamos para abajo vamos para abajo Let's go. Vamos. Uh -huh. Locura. Oh, oh. Detalle. Eh, si alguien sabe qué es eso que se ve ahí atrás, esas montañitas, porque habíamos pensado que era otra isla, pero hemos mirado Google Maps y parece que es la península. No, dale. Adrián tatúe, Villalba. Hasta que no te Crack. No, <risa> no quiero salir en el blog. quiero saber nada. Si no, te tatúe, no quiero saber nada. Quiero hacer un. No del blog, ¿eh? Quiero hacer ¿Te un, un. 24 horas diciendo que sí a todo. Yo tengo miedo. Sí a a me tatúa el cuerpo entero. Sí, diciendo que sí a todo durante pero 24 horas. Pero, con Adri, me apunto. vamos bueno, a empezar no. comiéndonos un no, pero este, este, va ser, este, este va a ser muy desfasado. <risa> Vámonos a cenar que cierra todas las 10. Y mañana, mañana hablamos no, sobre la cámara bien. Quedamos allí. Vale, vale. vale. Ah, sí. sí, por favor. Bueno, ¿Un restaurante vegano? Sí. Que no hay, que en Ibiza no hay, chicos. Que te invites? lo tenemos reservado. <risa> Y como podéis observar, seguimos sin parar porque no hemos parado hasta que Pido la cámara. Han cerrado los supermercados y los restaurantes están a punto de cerrar porque hay toque de queda en Ibiza. We go. Vale, y continuando con lo que me han cortado, si alguien sabe si eso es la península, que lo deje en comentarios, ya está. Nos vamos a cenar. Nos vemos mañana. Ahora Chao. Empieza un nuevo día, en la isla mágica, antes de que sigamos con la explicación de la minicámara. Hemos visto todos los comentarios pidiendo house tour, no os preocupéis, muy pronto lo tendréis, pero ya veis que no paramos. Hace dos días estábamos en Portugal, ahora en Ibiza, grabando, tranquilos. Estamos trabajando en la casa, la estamos decorando a nuestro gusto y cuando esté perfecta habrá vídeo de la casita. Por tiempo no tenemos tiempo ni para comer. Mira, aquí está la gente comiendo y nosotros grabando. Ahora ya, manos a la obra, para lo que hemos venido, tengo aquí la Insta 360, os vamos a contar primeras sensaciones, lo primero que ya dijimos, los 26 gramos y medio, impresionante, pesa súper poco, a ti qué te está pareciendo Miqueles, eso es lo a más ver, loco de todo. Es como no llevar nada, ya es, está. Hombre, Comparado con tener que cargar la cámara que estás cargando tú ahora, yeah. es un desfase. Se me están cargando los hombros. Es bastante... ¿Pequeña? Es más pequeña, la puedes poner donde quieras, es que sí. en cualquier bolsillo. Literal. Dicen que la cámara se parece a su dueño. <risa> Yo justamente es muy grande, ¿no? Bueno, a una parte del dueño, y no es el meñique. Pero casi. Además, es súper fácil de usar. Si quieres grabar, solo tienes... es que solo tiene un botón. ¿Le das? Acaba de temblar, ya estás grabando Si te quieres poner un poquito más técnico Viene con su mando y cajita Épico Y aquí tiene todos los settings ya bueno, en realidad no tienes que usar el mando, aquí es como lo usas para poner todos los settings, no hace falta ni que esté conectada, de hecho la conectas para ir cargándola un poquito si quieres, aquí lo enciendes, la enciendes está conectada la cámara y pones todos los settings que quieres, lo puedes poner en Pro, tiene bastante calidad graba 1440p más que la calidad que nosotros podemos en Youtube, desde aquí lo pones a 1440 lo pones a 50fps si quieres, porque también tienes Lomo nosotros lo usamos en 50fps y grabas lo que nos viene de puta madre para hacer cinemáticas, siempre lo usamos con el mando, con el Pro, para ponerlo Settings como nos queramos, pero bueno que si quieres puedes grabar solo con la cámara también, básicamente lo que tú quieras. Ahora dicho esto, me das una vuelta para que vean comparativa. Vale. Lo pongo en Pro, grabando. Ahora se da un paseo. Saludad a todos si queréis. <risa> Haciendo comparativa las dos cámaras. ¿Para que no me caiga el agua? Yeah. Si te sois sincero. He empezado a comerme la comida, que ya. Muy bien. No aguantabas, es que esto es un no parar, chicos. Pero bueno, como habéis visto, muy heavy la calidad. A ver, estamos hablando de que estamos grabando con una cámara grande. Hemos hablado de una cámara casi la misma calidad, bastante calidad, sobre todo tratándose de una cámara así de pequeña. Muy heavy. Yo creo que ya he explicado bastante y ahora es hora de la acción, de la salsa, de la chicha, de lo que vosotros queréis ver. Sergi, dale chicha. mm viene eh Por ahí mi vista. ¿Quién era? ya que el esparrago. Oye, ocho que bien que nos lo hemos pasado. Ahora vamos a casa a ponernos unas carillas, unos pipinos y una peli, tía. ¿Una peli? Oye, nos sí, tía, salimos tía, esta, noche? Ay, esta noche. ¿Esta noche nos salimos? Ey, ey, mi cuerpo me pide fiesta, tía. Ya, tía, tía, pero... Tú piensa lo que va a llover y va a ser un lío. Ya, da igual no, chiqui, lo taxi. que importa es cazar un buen maromo. Eso es. vamos, vamos tía. Vamos en taxi que nos lo paga el uh. futbolista. Tía, no perpetúes la esclavitud de la mujer en la sociedad. Nina, yo me aprovecho de lo que el señor me dio tía. Hola. Es que es lo que tienes que hacer, ábrete las patas Hola, y súbete te la falda. Hola. ¿Qué es esto? Ya, mira, encontramos. Vamos a salir volando. <risa> No se si va volando, puta, Ven no está aquí ya no se lo cuentes a nadie, he contra un tío del bar, madre mía, tremenda polla me madre Ay, mía. Tío, <risa> Hermano, llevo media hora esperándote, ¿Dónde coño estás, tío? Esperándome de que sí, polla, si tú llevas media hora esperándome y me llamas, Loco, de verdad, no te enteras de nada, estamos en la puerta de tu casa, ¿quieres abrir? A esto se le llama un manager no, de sé, center No me has enviado ubicación, así que ¿cómo lo voy a saber? ¿Me lo has enviado? Claro, sí. A, ¿Dónde estás? Así que me lo has enviado, pues estamos yendo para allá. Solo business serios aquí. Va. ¡Buenos días! Día 3 en Ibiza. Gira a la izquierda. La fiesta que, se, encontré, que ¿no? se pegó este ayer no tiene nombre, no puede ni hablar. Sí, no izquierda, izquierda, izquierda. Es porque mi padre está durmiendo. No quiero despertarlo. Ya hemos llegado al spot donde vamos a seguir grabando la campaña de Insta360. Me llaman por allí. ¡Saludad! Hola. Hola. Os voy a enseñar de dónde me toca saltar hoy. Tikití, tikití, tikití. Tiene que saltar desde aquí arriba hasta ese agua. Son como unos 15 metros, no he saltado nada aún este verano y estaba bastante cagadito, la verdad. Chicos, yo sigo sin poder hablar, estoy dejándome la voz por vosotros. Working hard my mucha cháchara. vamos a saltar. Y con esto damos por finalizado el viaje a Ibiza para grabar la campaña de la Insta360 Go to. Ha sido brutal grabar con esta cámara, que últimamente estamos grabando con cámaras diferentes. Mola mucho salirse de la zona de confort y muy heavy, que con una cámara tan pequeña a día de hoy ya se pueda grabar una super campaña. Lo habéis visto vosotros y nada, es la cámara perfecta para irse de viaje. Así que si alguno de vosotros la quiere descubrir, hay un link en la descripción, podéis clicar a verla y nada... Muchas gracias por el apoyo y el amor. Muchas gracias a Sergi por venir a ayudarnos. Paulita por ayudarnos. Y Juanito por estar detrás y delante de las cámaras solucionándolo todo. Y haciendo que todo esto sea posible. Nos vemos la semana que viene. ver claro, sí. ¡Ok! Estoy afónico. Bueno, parece que es un clip exitoso. Hola. Casi me degoya Y si esto va para el blog. Hombre, si no, Pablo, yo quiero hablar sobre nuestros sentimientos y exponerlos ya directamente a la gente